En este videotutorial tutorial vamos a ver cómo añadir un párrafo al final de una capa, para salir de la capa. Si nos damos cuenta, en algunas ocasiones no somos capaces de escribir fuera de la capa que hemos creado del efecto que hemos creado. Por eso se ha habilitado un nuevo botón, añadir un párrafo al final, que lo que nos hace es este efecto de aquí. Así podríamos escribir fuera de la capa.